Todos los vídeos de este canal no tienen ninguna licencia creativa. En pocas palabras, los puedes utilizar libremente, tanto su música como imágenes. Entiesta, si nos quieres apoyar, para que este canal siga subiendo vídeos. Así que sin más que los disfrutes y gracias por visitarnos. Saludos, y abrazos a todos los compañeros desde la Jefatura, Oficial del Trabajador. Jodete, Organización Obrera Mundial. Ante todo daros las gracias a toda la organización. Y deciros a todos y a todas, que desde los inicios de nuestra lucha en el campo laboral, muchos han sido los resultados hacia un horizonte firme. Gracias a que cada día somos más, y gracias a ti hoy podemos estar aquí, sembrando el futuro de nuestros hijos. La unidad y la unificación de los trabajadores del pueblo llano, es la parte esencial de un país que tiende a vivir en un mundo mejor. Empezamos proclamando la unidad de todos los trabajadores independientemente de sus ideales políticos, sus creencias religiosas, raza, sexo o nacionalidad. Hoy en día vamos avanzando hacia dar a conocer nuestras metas, antes los medios para que se escuche nuestra voz solidaria hacia un mundo unificado en una sola voz. Gracias a ti, sumamos y sumamos, cada día somos más ante la gran labor, de decir basta ya, y poner punto final a la irracionalidad. Nuestra posición social es defender los intereses económicos exclusivamente, de todos los trabajadores y trabajadoras a nivel mundial. No puede haber verdadera fraternidad como solidaridad, entre las masas obreras, si todos los trabajadores no se reorganizan bajo la bandera del trabajo, hacia la unidad del pueblo. Con una unidad solidaria sin distinción de creencias, color, sexo, nacionalidad o ideas políticas como religiosas. Mitos estratégicos que a lo largo del tiempo, han ido separando al pueblo para sus propios intereses las grandes élites. La unidad y la unificación de los trabajadores, del pueblo ya no es la parte esencial de un país, que tiende y pide, vivir en un nuevo modelo de mundo mejor. En la actualidad hemos llegado a un escenario converso y difuso. Las tecnologías y el modernismo, como la evolución hacia un mundo mejor y más cómodo ha sido el detonante de la pobreza a nivel mundial. Aún pues no lo creamos todo este escenario, forma parte de nuestras propias decisiones y forma de pensar como de ser. Nos dividieron por etnias, colores, seso, y nos liberaron poniéndonos el yugo del sufrimiento. Nunca es tarde para dar un paso atrás, y cambiar este escenario que ha dado durante siglos sus frutos a un mundo que muy bien conocemos, tanto su historia a lo largo de nuestra existencia. Solo tenemos que ver el panorama mundial en la actualidad. Hemos de aprender a ser conscientes, para labrar y sembrar un futuro que preserve nuestra existencia, y el futuro de nuestros hijos. Pero para ello, hemos de aprender a ser conscientes, y hacerles entender que aún estamos a tiempo de cambiar el curso de nuestras vidas, rumbo hacia un nuevo mundo mejor. Seamos francos. No estamos aquí por tu persona, estamos aquí por el futuro de tus hijos. Estamos aquí para sembrar esa semilla, que sea el detonante de un mundo digno para la clase obrera. Nos da igual un mundo donde existan ricos y trabajadores. Pero nos abnegamos a un mundo donde la pobreza, el hambre y las enfermedades, cierren nuestros labios ante la indiferencia, del escenario que hemos vivido en estos últimos años. No pretendemos crear un conflicto a nivel mundial, solo queremos unidad y solidaridad, ante el pueblo ya no hacia un mundo mejor. Hechos son realidades patentes, y al día de hoy, ya somos muchos los que optamos por estar unidos para dar un paso adelante. 500 millones de personas habitan la Tierra, y solo 500.000 las que hacen que tu vida sea un verdadero infierno. 500.000 personas que sin la mano de obra del pueblo llano no son nada. Derivado a ello, y el miedo a la sublevación del pueblo, como conocimiento del daño que están ocasionando. Han empezado su carrera hacia un mundo artificial y mecánico para apartar al pueblo, y dar paso al mundo tecnológico. Esto es lo que realmente queremos para el futuro de nuestros propios hijos. Hemos de parar todo esto, antes de que sea más tarde y la decisión está, solo en ti. Acordaros que las llaves del mundo, la tiene el pueblo llano, el pueblo obrero y su unidad. Todo un pueblo unido, ante una misma idea y razón. Ellos mismos nos hacen ver y creer cada día en los medios, que gracias a las grandes élites y bancos centrales vivimos, dignamente. Piensan que nuestro único medio, es levantarse ante la manifestación del pueblo llano, y los enfrentamientos sangrientos. Pero lo que no han pensado, es que sus propias herramientas y estrategias, sean las aliadas ideales para converger hacia un horizonte nuevo, dejando atrás esta pesadilla. Deciros, que ya hemos creado y puesto en marcha, este nuevo canal con la idea principal de llegar a todos y a todas y extendernos a nivel mundial. Daros las gracias a todos y seguimos adelante en nuestra clandestinidad, labrando para poder sembrar nuestros sueños. Para todos los recién llegados, o personas que por casualidad hayan visto este vídeo. Pediros por favor solo una cosa, si deseáis más información sobre nosotros, haznoslo saber desde nuestro canal, asociarte a él, es gratis. En él, Encontrarás toda la información necesaria. Ah, y muy importante para todos nosotros, la unidad, es estar unidos siempre, y lo es todo para estar comunicados en todo momento, siendo esta la clave. Nuestro interés solo es divulgar la unidad solidaria a nivel mundial, para poner punto y final al mundo subreal en el que vivimos. Utilizamos este medio solamente para extendernos en la red. No os cobraremos por ello. Pero si exigimos un pago, de hacer llegar nuestra voz a los confines del mundo, compartiendo, estará sembrando en el mismo campo que todos nosotros. Juntos y unidos, conseguiremos entre todos, un mundo mejor para nuestros hijos, porque a ello nos debemos. Acuérdate que el número es importante para que nuestra voz se escuche. Búscanos, jo, dete. Jefatura, oficial del trabajador. Tu organización obrera a nivel mundial. Y ya de camino colabora con este canal, que ya es parte de esa semilla. Sembremos juntos. Gracias a todos besos y abrazos. Y acordaos, jodete, a bombo y platillo, juntos, unidos labraremos un mundo mejor para nuestros hijos. Gracias a todos.